Vamos con la siguiente información, que será la que tocaba Bella. Eh, señores, si usted siente en su casa, si usted le ha pasado por una infidelidad, si ha pasado por una infidelidad, su esposa fue infiel, y todo eso, no se sienta triste. No sienta que usted es la persona más triste del mundo. Ya que Maluma le pegaron cuernos. ¿sabes? Si a Maluma le pegan cuernos... Si sí, no se sé tranquilo, entonces. Duerma. Pero <risa> si a Maluma le pegan cuernos... <risa> <que> tiene un <risa> avión propio. ¿Quién es Maluma? Sí, si, Tiene un avión propio. ¿Quién es Maluma? Porque de todos modos... <risa> bueno. Hay que evitar eso. Según la nota, vamos. dice aquí la de Natalia Baurlish no sé si es brasileña, se encuentra en Boca de los Medios y no porque deslumbra por la fotografía que subió presumiendo su belleza en las playas mexicanas, sino porque la novia de Maluma le habría puesto los cuernos nada más y nada menos con su amigo futbolista Neymar. Neymar lo que Son habría morados. desatado la ira del cantante, pero mira con quién fue, no fue con un picapollero ni con una gente, tú sabes, eh, mire, Caramba. primera vez que Maluma publica foto y mira para cómo, pues uno no puede publicar a mujer. ese Neymar, sí ese Neymar, salen ellos entonces, Dios, sí. señores, pues no se puede publicar a las mujeres en redes sociales, mira ¿eh? claro. mira cómo le fue a, a, a Maluma. No, no, por ahí no me gustó. ¿Cómo que tú dices que no fue con un picapollero? Y eso que tiene que ver. No, es un hombre como <risa> cualquiera. cualquier persona. Lo importante no, dinero, ¿no? No, no, no, no, no. Del... es que. Sí, di... No, hay millones ahí. ¿Ese hombre tiene un avión? Ese tipo. Neymar es un Dios. Oye, oye. Neymar es un Dios. Neymar es un Dios. Entonces tú, tú justificas oh. entonces que por el dinero que tenga que él pueda hacer eso. No, pero no le puede pasar eso. El dinero no te lleva al cielo, te deja cerca. Te deja en la esquina antes. Claro, mira. Sí, pero Neymar es un Dios. Mira, mira. Está en bien. Brasil. Pero mire, ¿cómo que se llama? Maluma. Maluma, yo. Maluma. maluma, que había maluma. Él nunca había publicado mujeres no. hasta que la publicó y. No, mira. Anda. Maluma tiene un avión de él. Maluma también tiene avión. Sí, de su propiedad. Bien, lo compró. Eh. Si bien. le duele la cabeza, déjame ir. <risa> <risa> no, no es como yo que tengo que ir a una farmacia. va y se acuesta tranquilo. Eso, eso es un mensaje. ¿Sabe? Para que usted vea que el dinero. A cualquiera, a cualquiera le pasa. A cualquiera. Sí, pero, pues, a hacer... y él descubrió que fue con ese pero viene <risa> a ver eh <risa> sí. seguridad que son fuertes que, que son los últimos ay, ay, ay. pero si eres tú le pones qué. ay ay ay mi hija hasta GPS a la muchacha no GPS no <risa> El seguro no sufre entonces ahora porque es un tipo, un tipo rico, elegante, muchas mujeres. está sufriendo porque no, él no ha subido nunca. Él no ha subido foto nunca. La única que sube ya pasa eso. Sí, miren Mira, lo que le pasa. Pa ya ya, ya. Pa, pa ¿qué? ¿No? ¿De <risa> ahí para adelante ya, <risa> eh. Para adelante, ¿qué? Ya hay para adelante. ¿Cómo va a ser la vida de Maluma después de este cuerno? Es que está un chingo más para allá que más para acá. <risa> Andai, <risa> con él, con esa excepción. Bueno. Corazón. <risa> ¿Cómo así, gente? <neta? risa> Se va para qué. <risa> Hay mucho rumor acerca de eso. Sí, <ríe> no, no, malo Ya, ya estamos. ¿no ese no era amigo de él? Sí, ese yeah, era el, el fabulito. Cómo, ah, ¿cómo, cómo, no ¿Cómo sería? Amigo, ¿no era entonces? No, WhatsApp, tú sabes. WhatsApp lo cifrado eso, los mensajes. Dios santo. Dios mío. Pero que yo me pregunto, ¿te imaginas qué mentira tú la que ya le había dicho a él? Voy a poner una amiga. No, no, salí de copa. Por eso es que la mujer duran dos días comprando. tienen cuarto con <risa> esa gente. <risa> ah, no hay dinero por fin. Voy a Dubái a una conferencia. <risa> ah. Sí, ah. Dios fue, mío. Fue una conferencia, pero fea. René. Bueno, señores, lo que hay que compartir con ustedes ahora no es del todo agradable.